Izquierda Unida Guadalhorce ha trasladado a la fundación privada que asesora a organizaciones públicas y privadas, Institut CERDA, su posición sobre las plantas fotovoltaicas para un informe que realiza este observatorio. La formación política ha explicado su apuesta por la energía fotovoltaica instalada en cubiertas, espacios urbanizados o degradados de pequeño tamaño y cercana, y en grandes plantas donde se desmantelen centrales nucleares o térmicas. Asimismo, ha explicado el rechazo total al procedimiento actual por el que se han presentado más de 100 proyectos de macroplantas en Málaga, con cientos de kilómetros de líneas de alta tensión, con su altísimo impacto y la intervención de empresas intermediarias. El movimiento demanda un mapa de implantación en Andalucía, la paralización de los actuales proyectos, un modelo distribuido y el apoyo a la instalación en los tejados y al ahorro energético. El Instituto Cerdá venía a obtener información acerca...